Ambas Vale, esto va ahí Perfecto Ahora, esto aquí, así ¿Vale? Vale Ahora esto aquí ¿Vale? ¿Vale? Uno aquí, otro aquí Uno de agua ahí, ¿vale? Ya hay agua Vale, ya está Vale, no tiene entrada, pero por ahí más zombies y tal. A la bienvenida, supongo. Vale, entablado. Bueno, ya, me voy de este. Vale, no hay... Nada. Nos vemos. Es que vamos a prepararlo nada más. Que no tengo espada. ¡Elixus! ¡Que no tengo espada! ¡Elixus! Rata Tilixus, que no tengo espada, Tilixus. Tiene que la espada. Ya que hagan el Tilixus. En la hora en la que se puso a poner. El se lo ha ganado de forma legal una hora más. Tilixus. Metiendo ratas En barca. Tú ven aquí, vete aquí. Vale. Que te gusta, ¿eh? Y aquí lo puedo matar fácil. Serpienta, él está mi hermano, que aproveché. ¡Oh, tía! Nah, es tu hermano, debería tenerlo porque sí que, por cierto, tengo una duda. Ojito. Ojito. teoro. y ¡Que casi me mata! Gracias por esos 100 bits Y por ese kit de Era hierro para eso. Era para eso Gracias, gracias Gracias por ese kit de hierro Mirad, eh Me da armadura entera Ah, pico no me daba Hacha y espada Uy se me ha quedado bloqueado el personaje. Gente, ya sabéis cómo buguear Minecraft Vale, ahora gente. Gente que sepa de granjas. ¿Cuánto tiene que estar de separado? ¿Uno o dos? O está dos de para abajo. Dos para abajo pa está. Voy a picar, se dijo. Dos más. Oh, no es como... Ja, ja, ja, se queda encerrado y deberíamos esperar a que pique la piedra con la mano <ríe> uh, Sería guay 10 11 12 13 14 Aquí dónde donde van a caer Por lo que vamos a hacer una zona aquí Voy a quitar la antorcha sin morir ni al intento. ¡Ah! ¡Vale! ¡Tira para adelante! ¡Muerte en tres! ¡Ah, oh, no ya! ¡Ay! Sobre todo hace daño a la paciencia. H, H, H, -h. Necesito comida. Ok. Ah, gracias. Five. Joder. ¡Qué buen servicio! <ríe> ¡Qué buen servicio! Vamos allá. Dejadme, dejadme. Que voy con vosotros. ¡No! Además vamos a tomarnos esto. Mira, esta sí funciona. Me da veneno. Bueno. Me da veneno. Lo que pasa es que abajo... Sí, me acabo de despertar. Abajo voy a tener una fiesta guapa, ¿eh? Así que voy a cortarlo aquí. O sea, lo voy a cortar. Porque abajo voy a tener la fiesta, vamos. Atención no, sino que he bajado y estaban todos aquí. No sé qué hacen aquí todos. Ese con armadura, bueno con mi armadura. Míralo, vale tranquilo, que he dormido aquí. Me cago en mi suerte y en mi vida. ¡Ay! y uno apareció de gratis uno apareció de gratis deme mis cosas maldito zombie con can pick loot no, que me tira no no Vale, vale. No. Si muero, así, si muero, así, no me importa. No, no, no, no, no, no, no, H fue no. El pistón. H H H H, H, H,